Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel, vuestro canal de toxicidad 100% libre de aditivos y de conservantes. Dicho esto, tengo que decir que el Legend Life 2 es una obra de arte. Este juego es una obra de arte. y es mejor que la primera parte con eso lo digo todo es mucho mejor que la primera parte hay que conocer también un poco la historia de Texlan que son los creadores de este juego porque ellos fueron los creadores también del Dead Island un juego que a mí me encanta y que me lo ha pasado miles de veces y también esa especie de segunda parte que no es segunda parte pero bueno este juego, sinceramente, supera al primero. Este juego es la consecuencia real de lo que en un principio los amigos de Texlan querían hacer. Los amigos de Texlan, los creadores de este juego, los que crearon también el Deadline, el Dead Island, perdón, tenían esto en la mente, esto lo habían dicho de una manera, o sea, nos agrada que os haya gustado el de Atislam, pero nuestra idea de un juego de zombies era esta, parkour, zombies totalmente petados, <risa> y bueno, que también que voy a decir de los, de los gráficos, de los edificios, de todo, o sea, todo es una obra de arte maravillosa, que vamos a ver aquí, claro, vamos a verlo en vídeos que yo paso a, a Twitter y de Twitter lo, voy a, lo grabo. Por cierto, sí, está aquí la luz eh, como centelleando o algo así, pero bueno, ya lo arreglaremos. Hay una cosa que tengo que decir antes y es... A los de la prensa, dedicar todo un artículo a decir que este juego provoca mareos, que provoca por, por la boca de un de un usuario de Twitter random que me importa una polla si es el maquito, el mequito o quien sea, me da igual. No, pero es, a, es un usuario muy importante que usuario muy importante. Igual que todos, ¿no? No. Es eh, el, el usuario random este, pues dice que, que se está mareado. ¿Qué le decimos? Que se vaya a la verga, ¿no? Que se vaya a la mierda, vamos. Totalmente. O sea Pero dedicarle todo un artículo, 3 de juego, Vandal, no me acuerdo cuál de. Cuál, uno de los dos era. Eh, dedicarle todo un artículo entero a eso para echar mierda, porque el único pecado que tiene este juego, vamos a ser sinceros, es que está en un momento entre el Gran Turismo 7 y el Horizon Forbidden West, y no quieren nadie, ni tres de Juegos, nadie quiere que este juego triunfe. Me refiero, por supuesto, a los de la prensa. Y entonces vienen con estas tonterías cuando todos los juegos, todos los juegos, eh, no están recomendados para todo el mundo. Deberíais de decir eso, por ejemplo. ¿Cuántas veces hemos leído? Bueno, seguramente nadie habrá leído las advertencias, puesto que hay muy poca gente que las lee. Pero las advertencias ponen los casos de evidencia, que todavía, por supuesto, en los videojuegos. Y sobre todo, a más calidad pues más problemas para ese tipo de personas. Pero no estamos hablando de ese tipo de personas. Estábamos hablando de un usuario que se había mareado. Y te hacen un artículo entero para echar mierda. El damas Control de Sony ya no se puede, ya no te lo, que se lo fumen. El Horizon Forbidden... Es basura. Habéis visto a pela a verga Ese también. Ese salió un Gran Turismo, pero verga en verdad es el NPC que un día, pues, de, del Horizon, ¿no? Muy malos gráficos. Los dos únicos juegos de Sony. Muy mal. El Horizon intenta tapar esas carencias que tiene la propia consola, ayudándose de niebla, el desenfoque en alguna... En, para que no lo desenfocamos, también en el, en el Gran Turismo 7 es desenfocado todo. Ah, ya entiendo. Eso es por, porque va rápido, ¿no? Porque va muy rápido y entonces se desenfoca. No, ya. Hmm. Entonces el único pecado que tiene este videojuego, porque no es un juego de Microsoft, no es un juego de Xbox, no es un juego únicamente de Microsoft, este juego está en PlayStation. ¿Cuál es el, cuál es el problema, cuál es el error que ha tenido este juego? Ninguno. Simplemente salir en, una, en un momento malo, por así decirlo, en un momento en el que... Se tiene que hacer, da más control, control de daños con la cacafurria que han sacado con el Gran Turismo 7. Y digo, esta gran mierda, porque, bueno, el perro ladrando, porque, primero, echarle un ojo al Gran Turismo 4, al Gran Turismo 4. Y compararlo. Gran Turismo 4, que por cierto es de la PlayStation 2. Ojo, de la PlayStation 2. Horrible. Y en cuanto al horizon, pues es una pena que juegos como ese tengan que caer en las manos de esta gente y nada. Pero bueno, aún así Microsoft ha tomado la decisión de que ciertos títulos, como Call of Duty, al final, y me tengo que tragar las palabras, porque yo dije en su día que, que ni de coña, que no iba a pasar, pero bueno, tampoco tampoco tampoco me alegraría mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que, que Phil Spencer, en su gran dilocuencia, ha dicho, no, no, no, espérate, que los juegos estos... Sí, que, que los va a poder jugar... no queremos, queremos problemas. Que se, queden en, que se queden en casa. Nosotros con nuestro público. Porque nuestro público sí compra juegos. Nuestro, cumplico, nuestro público sí que nos interesa. No nos interesa un público... Que compre el juego... ¿eh? Y a los dos días... O, al, o cuando se lo pase ya lo esté revendiendo. No queremos ese tipo de público. Es, es así. Y además siempre va a estar la cosa de que mientras uno lo va a tener el día uno, gratuito, durante un mogollón de meses, suficientes como para pasárselo una y dos y tres veces, Ustedes tendríais que pagar el dinero. Ustedes vais a tener que pagar por los call of duty. Yo puedo probarlo y decidir. Pues mira este sí si me este mira es tan bueno y desde luego la calidad va a mejorar mucho. Eso sin duda sin duda alguna vamos sin duda alguna. Vamos a ver unas cuantas imágenes de, de Jean Lai, porque la verdad todavía a lo mejor ha, no os ha convencido. Pero sinceramente vamos a comentar estas imágenes. ¿Puedes ayudarme? Pareces estar familiarizado con la ciudad. Vivo aquí desde antes de que el mundo se fuera al garete.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 Al final fue justo eso lo que nos salvó. ¿Cómo consigo un biomarcador? No puedes conseguirlos. A menos que conozcas a la gente adecuada. Y yo los conozco. Vamos. Por cierto, soy Hakon. Aiden. Es un placer, Aiden. Bienvenido al paraíso. ¿Qué está haciendo? No me estoy aquí pegando las petunias. Como sigue haciendo eso le voy a clavar una katana en la cabeza. ¿Pero qué dice hombre, está usted loco o qué? Se lo digo en serio. Bueno, como decía antes, los gráficos son espectaculares. De verdad son increíbles agua como está hecho todo, todo todo lo fijaos en los detalles de, de muchas otras cosas que vamos a ir viendo también en el vídeo eh, una cosa que tenéis que tener en cuenta también es la facilidad eh, que tiene con los con las mecánicas de juego yo las veo mucho más dinámicas que Recuerdan un poco a las de Far Cry, que, pues, para ser sincero, eso de Metal, y tal, que también era una cosa, real, una cosa que tenía la, el primer título, pero que, sin embargo, en este se ven como diferentes, de una nueva manera, Es increíble también la cantidad de escenarios que hay, todo muy bueno, vamos a volver a ver me quedo ahí un poco quiero bajar, no puedo, ahora sí. ahora sí. Bajo y salgo de Bueno. Veis que nuestro amigo. Tiene unos cuantos problemillas. Bueno, tampoco quiero hacer ningún spoiler, pero que de lo que es la trama del juego ni mucho menos ¿eh? así que vamos a seguir viendo Vamos a darle caña. Aquí, Aiden. Cambio. ¿Hay alguien ahí esperando a un peregrino? Cambio. Tendré que esperar a que se haga de tía. Mierda, pero... Es decirlo, no estabas ahí. Sabías que antes llamaban que a este fuera, momento del día eliminado esos invitado allí mismo. Yo el dorado no se lo veo, pero a saber <risa> Grr! <laughs> Y repulsivo ¿Son estos quienes robaron tus cosas? No, había más antes Posiblemente tengan el resto ¿Qué es la cosa más importante que ibas a decir que cogieron? Mi caja de música Eso suena importante Tienes que encontrarla y... Dejaré que te la quedes Después de todo me salvaste los bandidos fueron a ese edificio al lado de una zona en construcción, en William Noveno Road. Tienes que recuperarla. Si no lo haces tú, lo haré yo. Eh, eh Peckett, quiero decir, mi señora. No te preocupes, me encargaré de ellos. Si no los encuentras, párate y escucha. La caja de música toca esta melodía. Mm -hmm. Lo no tendré en cuenta. Pero no estarán allí durante el día. Ve por la noche. Siempre vuelven a ese edificio durante la noche. ¿Y si te llevo a casa? ¿Dónde vives? Iré al bazar. Por mi cuenta. No soy un bebé. Si no quieres quedarte con la caja de música, podrías venderla allí. Vale mucho. Bueno amigos, espero que os haya parecido divertido este vídeo, espero veros la próxima vez y no le hagáis, no le prestéis mucho caso, mejor dicho, a, a la prensa, que toda tiene un dueño. Y como veis, este juego no tiene ningún pecado, salvo el propio mío de haberlo editado mal o de no haberlo grabado en la mejor calidad. Nada os impide, nada os impide, a los de PlayStation 4 tampoco, disfrutar de este videojuego. Así que, que no me vengan con tonterías de, de que me mareo, ay, que me da mie miedito la noche. Cuidado con la noche, por cierto. <risa> se pasa bastante mal. Pero bueno, de eso se trata. Así que, nos vemos en el próximo vídeo de... Toxic Game Channel. Hasta la próxima, amigos.